Soplaba fuerte el viento y creí que el tiempo perdería los estribos. Fue así que me di a la tarea de recapitular mis pasos de las últimas horas. Las primeras pisadas que recopilé me llevaron a indagar en un viejo arcón, hecho de un mimbre ya gastado por pertenecer originalmente a varias generaciones anteriores. Recordé encontrar en aquel viejo baúl simples cosas de sus antiguos dueños. Entonces tomé un pañuelo que tenía una las iniciales de mi bisabuela. De pequeño me contaron que ese pañuelo era el recuerdo del día en que dejó su país rumbo a esta tierra. Con este, supo envolver dos manzanas para el camino que, según dicen, era todo lo que le quedaba. Salí un momento al patio para observar el campo de manzanos y sentíme un poco más cerca de ella. Continué mi investigación y reparé en un viejo muñeco de trapo perteneciente a mi abuelo. Una vez de muy chico me contó su historia. Pedro, el astuto doncel al que se le daba muy bien bailar y que un día, paseando por el bosque, halló un gran árbol, pero no cualquier árbol. Este espécimen de roble llevaba siglos allí y supo advertirle a Pedro de una cercana aventura. Siguió su camino y ya se encontraba hambriento cuando se topó con dos extrañas plantas enredadas entre sí, exhibiendo tentadores frutos. Estaba a punto de comerse todo cuando notó la presencia de un ciervo que al igual que él definía qué fruto tomar. Decidió esperar y observar a la criatura que el fatió el de la derecha y se retiró sin tomar fruto alguno. Pedro concluyó entonces que ese lado no era el indicado. Intentó tomar el primer fruto de la izquierda cuando un ave, pasando a vuelo fugaz, le robó el manjar y lo tiró a un lago cercano. El ave se posó sobre un árbol y cuando Pedro fue a tomar el que le seguía en la cadena, comenzó a graznar sin parar. Atendió la advertencia y concluyó que ambos lados contenían frutos envenenados. Ya se disponía a retirarse cuando llegó una tercera figura, la de un zorro. Pedro observó detenidamente el accionar del animal y reparó en cómo tomaba un fruto del medio. Este se alejó y jamás volvió a ser visto. Y entonces el joven consideró la posibilidad de que un veneno contrarrestara al otro. Optando por la consonancia con la naturaleza, apostó a fortuna por el fruto del medio y siguió las líneas de las plantas en busca de un tallo común. Recorrió por unos instantes las nervaduras hasta dar con lo mordió y le pareció extremadamente delicioso y jugoso. Los minutos pasaron y no sentía nada distinto. Pensó que había acertado cuando el sueño se apoderó de él. Los párpados se le pusieron muy pesados y decidió recostarse a la sombra. Entonces, entre sueños, llegó una figura poco humana que se le acercó y le susurró al oído. —¡Has elegido sabiamente! Si además de astuto eres bondadoso, al despertar tendrás nuevas experiencias. Aquellas palabras impactaron tanto en sus memorias que se despertó de golpe y descubrió que frente a él se encontraba un niño. Le preguntó qué hacía allí y éste le dijo que tenía hambre, pero no llegaba a los frutos que se encontraban muy altos. Pedro repitió la estrategia y le obsequió al niño dos frutos. Se los comió rápidamente y creció ante la mirada atónita de Pedro hasta convertirse en un hechicero alto, de larga y frondosa barba. El hombre mágico, satisfecho, le concedió a Pedro la posibilidad de conocer otros mundos a través del tiempo. Este aceptó y hoy, siendo de trapo su impronta, espera la siguiente aventura. Urgué una vez más entre las cosas y me topé con una carta enrollada. El sello familiar anticipaba secretos genealógicos. El papel relataba acontecimientos para mí tan vividos como si fuese yo quien los hubiera cometidos. Los absorbía con la cólera de quien busca la verdad en una biblioteca. Mientras reflexionaba sobre qué hacer con la nueva información, di con este reloj que me regalara mi tía y marcara la hora adelantada en cinco exactos minutos. Intenté en vano una dos, y hasta seis veces ponerlo a tiempo, pero este siempre se adelantaba, como si tuviera una conciencia propia de las nieblas del pasado, presente y futuro. Me lo guardé en el bolsillo, no sin antes notar que llevaba todo el día enfrascado en rever mis anteriores pasos. Me acerqué a la ventana, y unas hojas arremolinadas me rodearon. Supe entonces que el viento soplaba fuerte, y creí que el tiempo perdería los ser.